¿Cree usted que el ex procurador Yanalain Rodríguez ¿eh? seguirá en prisión preventiva o si le otorgarán la libertad? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Háganos el feedback. ¿Cree usted que el ex procurador Yanalain Rodríguez seguirá en prisión preventiva o si le otorgarán la libertad? Esa es una respuesta de prete digitación, pero bueno, vamos a ver lo que dice la gente. Muy bien, en el camino le leeremos su respuesta o su comentario a la pregunta. Vamos a ver, juezas deciden esta tarde sobre prisión de Jan Alain Rodríguez. Las juezas de la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Parece ser que la Corte se conformó por tres juezas. Bueno darán a conocer hoy a las 2 de la tarde si el ex procurador Jan Alain Rodríguez seguirá en prisión preventiva o si se le otorgará la libertad. Luego de escuchar a Rodríguez y deliberar por cerca de tres horas, las magistradas Doris Pujols, Carmen Mancebo y Daisy Indira Montaz eh, decidieron posponer su fallo tras argumentar que una de las juezas por una condición de salud no estaba en condición de continuar con la evaluación de los argumentos de las partes a las 12.30 de la madrugada cuando se anunció la decisión. Bien. Eh, la apelación de la medida de coerción del caso Medusa se conoció en una maratónica audiencia que se extendió por cerca de 15 horas. Ex procurador Rodríguez tuvo la oportunidad ayer en la audiencia del recurso de apelación de presentar su defensa material ante las imputaciones elevadas en su contra, Derecho que aseguró le fue violentado en el conocimiento de la medida de coerción y en numerosas ocasiones durante el transcurso del proceso. Vamos a ver, Carolina. Bueno, Amado, eh, en este caso hemos escuchado a la defensa del señor Jan Alain hablar de presión por parte del Ministerio Público para mantener esa medida de coerción. Otro de los aspectos que ha estado hablando la defensa del señor Jan Alain es lo que tiene que ver con violación de derechos fundamentales en la prisión preventiva en la que él está siendo sometido. Otro de los aspectos que hemos escuchado hablar a la defensa del señor Jan Alain, es decir, que él no eh, presenta un riesgo de fuga. Otro de los aspectos que hemos eh, escuchado hablar a la defensa del señor Jan Alain y de lo, por los cuales ellos entienden que debería de otorgársele, como solicitaron ayer, pues la libertad pura y simple en este proceso de investigación es porque... Él está, o su vida está en riesgo, porque está en una prisión donde hay personas que han sido juzgadas durante su gestión. Estos son algunos de los argumentos que plantea eh, la defensa. Hemos visto, Amado, eh, que hay un, un aspecto de presión, si se quiere, a nivel social, que es lo que se entiende el por qué. Eh, he escuchado, y no solo a ustedes acá, ya a nivel eh, técnico del derecho y demás que a veces no se hace necesaria una prisión preventiva en el caso de Yanala, en ese aspecto tú, pues lo sería interesante que lo trates representa él un peligro de manejar o manipular información aún estando ya fuera de un ministerio público tiene las conexiones eh, dentro del ministerio o dentro de una misma fiscalía de poder manejar algo eh, datos, eh, de, de manipular pruebas. Pero eh, aún de... estando preso, él puede conseguir eso. Pero es más difícil, ¿no? No, sería porque más si, difícil. Es, si, si es por ejemplo tener gente dentro que te pueda informar, estando preso o suelto, él obtiene el mismo resultado porque no es él que va a buscar ese, esa información, son otros y se la van a, a suministrar a él. O sea, analizando de uh -huh, que uh -huh. eso pudiera ser un argumento para mantenerlo en prisión. Otro, de las tipos de, de, otro tipo de medidas que se han utilizado con los demás u otros implicados en los diferentes casos de corrupción que se está viendo en la República Dominicana, está el tema del grillete para manejar o controlar a dónde se mueva, que ah. no salga de su casa, eh, está el tema también de... Eh, de que se le se le solicitó me parece que a la hermana del presidente eh, del presidente Medina fue o sea no salir del perímetro de su casa mantenerse en su casa constantemente prisión domiciliaria prisión domiciliaria eh, podría eh, una una fiscalía una fórmula de esa sí o un ministerio público más bien o las tres juezas que tenemos por acá Doris, Carmen y Daisy, tres mujeres, como bien decía Amado, evaluar estos aspectos o sencillamente con la cantidad de pruebas que cuenta el Ministerio Público decir no, este señor no puede salir de, de la prisión, no puede estar, eh, debe de estar bajo nuestro control. Eh, otro de los aspectos eh, también que estaríamos hablando, estamos hablando de un ex procurador de la República que eh, más allá de todas las diabluras que se entiende que cometió Yanalay en su gestión, eh, hay un nivel de, de importancia en su figura como funcionario en ese momento. No sé si esto se evalúa o se toma en cuenta, amado. Otra de las cosas que habría que poner sobre la mesa al hablar de este caso es las medidas de los demás imputados. Imputado, la mayoría están en prisión domiciliaria, a excepciones casos como el, la, la ah, hermana del expresidente. Alexis. A, ajá, Alexis. Alexis está dentro. Sí, sí, está preso. Pero en el caso de la hermana que está en prisión domiciliaria, eh, uno, hubo otro señor, ahora no me llega el nombre, que por temas de salud eh, lo, Está en su casa. Christopher. O sea, no no cara, recuerdo no. el nombre, pero hay uno que por, eh, por temas de salud, condiciones de salud, eh, debió de estar en su casa, debe de estar en su casa. O sea, cuando vemos esta situación y este panorama y que una de las figuras principales de todo el caso, del caso Medusa, que es el señor Yanalai y que se ve un tanto demacrado, ya desgastado, porque no es fácil. Eh. Eh, Tú enfrentar esto y además que te caiga todo el peso del agua que tal vez siendo partiendo de que no, no estoy diciendo que sea verdad o mentira todas las imputaciones o sea que te caiga todo el peso del agua que te dé en el rostro toda esta situación y más siendo la figura que eras es mucho más impactante a nivel personal pero en el ámbito de la justicia nosotros no yo aquí en lo personal no sé si amado tendrá una visión de lo que pueda pasar hoy a las 3 de la tarde de que al señor yana line pues eh, le cambien la medida vamos nosotros a ver luego señores luego de muchas horas de muchas horas de dilucidar eh, en o sea, debieron de posponerla qué va a pasar yo acá no puedo decir si se va a quedar o si lo van a, a mandar para su casa a otro tipo de medida domiciliaria grilletes o cualquier otra que entiendan las juezas vamos nosotros a, a esperar amado a ver bueno eh... ¿Cómo no? Mira, eh, pienso que el tema de Yanalán y la prisión preventiva hay que verlo de dos puntos de vista. Si lo vemos del punto de vista del derecho pura y simplemente, o si lo vemos del punto de vista del personaje involucrado, uh -huh. vamos a tener dos lecturas diferentes. Porque nosotros lamentablemente tenemos una sociedad vengativa que asume una actitud de venganza en contra de las personas que no admite, que no entiende o que no quiere entender o no quiere admitir que los procesos penales, de lo primero que hay que partir es de la inocencia de la gente, aun cuando tú lo veas matando a alguien en la esquina. Tú tienes que decir, bueno, pero tal vez tenía una razón para matarla. Pero lamentablemente nuestra sociedad presiona desde medios de comunicación, sobre todo redes sociales, y los jueces no viven en una burbuja aislado del mundo, uh -huh. son parte del mundo, van al supermercado y escuchan las conversaciones, leen los periódicos, tienen un celular en la mano, etcétera, etcétera. Y eso eh, provoca una presión que independientemente de que ellos mismos puedan decir luego, no, eso a mí no me motiva mentira, no es verdad, tiene que hacerle un efecto. Que sea mayor o menor, en, de, de, dependiendo de la clase de individuo que sea ese juez, Estamos de acuerdo. Porque las cosas no ejercen influencia en las personas de igual forma. Pero sí la ejercen. Eso es, eso es seguro. Entonces, ningún juez va a poner en entredicho su carrera eh, cuando por, por, por aplicar una decisión a la ley. Porque nosotros tenemos un problema que es un San Benito muy serio para el sistema judicial. Y es que la mayoría de los jueces de este país. Un gran porcentaje, a mí no me gusta dar números cuando no tengo un estudio a mano, pero un gran porcentaje de los jueces de este país miran su labor como un empleo. Y cuando tú ves lo que tú haces como un empleo, tú definitivamente tratas de conservar tu empleo. No es lo mismo tener en la cabeza la idea de cuál es el valor social y político de la labor que tú estás realizando. ¿Cuál es el valor de esa labor? O sea, un juez no puede ser un individuo, como hay muchos jueces, y, se lo, y lo voy a decir aquí porque la mayoría de los abogados que ejercen el derecho, a cualquier nivel que sea, se han topado con jueces locos, que encima de un estrado te saltan con cualquier disparate y te dan un boche como si tú fueras un hijo de él o de ella. Y eso, eso lo sabemos todos. O sea, esa no es la actitud ni son las condiciones humanas que debe tener un juez, pero están ahí y están impartiendo justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. Y eso es grave, grave. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, tendríamos que admitir que, bueno, una prisión preventiva que continúe. Pero si lo vemos desde el punto de vista del derecho, primero, en, en principio, todos los jueces de este país que están obligados a fallar una decisión sobre la base de la, la, la, el conocimiento el, lo, lo científico y, y la máxima de experiencia ¿y cuál es la máxima de experiencia? el conocimiento que tú tienes del mundo a tu alrededor todos los jueces saben que aquí no hay un pabellón especial VIP para gente como Jan Alain por ejemplo yo como procurador eh, eh, voy a utilizar el, el ejemplo de mi amiga y, y, y alumna, Smiley Rodríguez que es actualmente fiscal de Macorís si tuviera que ir a la cárcel en, por alguna razón, eh, no hay un sitio para tú llevar a esa fiscal o a cualquiera de los muchachos que están ahí siendo fiscal, que se enfrentan día a día con el crimen, que se enfrentan día a día con el delito. No hay. Es uno de los alegatos. Que no hay la pabellones defensa. VIP para ponerlo. ¿Cómo tú puedes ligar con el preso común a un individuo que fue la cabeza del ministerio público por cuatro años? Bueno o malo, a mí eso, no vamos a analizar eso ahora. De hecho, a mí nunca me gustó su procuraduría. Tanto es así que duré interinamente un año aquí como procurador y nunca lo vi, porque pedí una cita y me pusieron una serie de, de condiciones para verlo. Digo, pues usted se está poniendo loco. Mandé a la porra a Cano, que fue, quien me lo, que fue quien me dijo, no, usted tiene que decirme a mí qué es lo que usted va a hablar con el procurador. Digo, eso, eso es privado entre el magistrado y yo. No, pero esa es la norma de aquí ahora, magistrado, mire. No, no, no, no, no. Está bien, yo si puedo hablar con el hablo y si no, dejemos esa vaina. Y así mismo, yo estaba muy rebelde porque me habían dicho que la cosa era así y fui predispuesto a pedirle a pedir verlo. ¿verdad? Tú sabes, Amado, perdón, sumarle al dato a, a esos que expresas eh, la, la cultura que se vive en nuestro país eh, con el tema de la prisión domiciliaria. Más de un 50% de los presos en nuestro país están, eh, de los que están en las cárceles es en prisión domiciliaria para el 2020. Tengo el dato acá. Eh, que lo ofrecían eh, los derechos humanos en nuestro país, 15.218, el 58% de la población en los recintos carcelarios, o sea, me parece que eso es una exageración, 15.218, un 58% de la población en los recintos. Yo lo, yo lo he mencionado aquí en más de una ocasión que nosotros tenemos, un yo decía un sesenta y pico, Ahí me habla de 58, uh -huh. pero bueno, 2020. Mis, pero mis datos no estaban tan tan uh -huh. tan tan lejos de la realidad. Es una exageración tener esa cantidad de gente. Preventiva. se imagina que de esos 15 mil hayan 10 mil no, el 50. No más. más que del el 50 por porque hay gente que realmente no cometió el hecho y está preso. Como el caso del señor. Ajá, el que 15 duró 12, años. Años, 12, años, 12 o 15 años. Pero hay gente también que aun cuando haya cometido el delito, no hay prueba para probárselo en los tribunales y van a tener que soltarlo. Y hay gente ahí que ya se vencieron los plazos que la ley prescribe y hay que soltarlo aunque sean culpables. Entonces todas esas cosas hay que verlas que no la ve muchas veces el ministerio público ni tampoco lo ven los jueces. Y ahí comienza a dañarse realmente la sociedad y la gente a desconfiar de la justicia como ahora mismo está en un nivel en que tú le preguntas a una gente de la justicia y te habla horrores de los jueces, ¿Y daño, cosa que no es verdad. Y, y desde el punto de vista personal, amado, el daño que se le causa a un ciudadano, a un ciudadano, ahí podría usar la frase que usa Yerjan de la Patana, un ciudadano oye, amor, que dure todos esos años oye, en una prisión, al país, a la sociedad, a la, a la sociedad. Tú sabes por qué, porque tú no tienes confianza de presentarte frente a un juez. Ni el impacto que tiene tú para no ti, para tu familia. Tú no tienes confianza de, de presentarte ante un fiscal. Tú no tienes confianza de ir a poner una querella. ¿Tú me entiendes? ¿Qué es lo por... que pasa aquí? Exactamente. Entonces, eso no ha sido que la sociedad se lo ha inventado. Eso no lo hemos ganado por la forma como hemos estado aplicando el sistema penal. Entonces, volviendo al tema de Yan Alain. Jean Alain no tiene un peligro de fuga. El hecho de que se iba a ir del país, que lo han utilizado como un mecanismo, él no sabía que tenía una... una ¿Cómo es que no le llaman? Una orden. Llamo? No, no, porque el, el ah, lo, lo, lo, llaman, llama. lo, llamaban, lo llamaban era este, un, pero, una alerta una temprana. Alerta. De migración, una cosa que es un disparate, un invento, pero... Pero que se utiliza o se utilizaba claro, en el país, que no claro. fue para Yanalayan específicamente. Y yo pienso que se puede seguir utilizando, pero con algún tipo de mecanismo, que luego en algún momento hablaré de eso. Yo incluso escribí un artículo que no he publicado, okay. o sea, todavía no es artículo. Este es un proyecto en mi computadora sobre ese tema, pero vol vol volvemos al caso, pero posiblemente él tenía la información, amado, de que esto iba a pasar puede ser, Entonces, puede de ser, de pero aspectos. estamos elucubrando, mi vida, o sea, cuando decimos a lo mejor él sabía, estamos sí. elucubrando lo que sí está claro y eso sí era es incorrecto es ponerle una alerta temprana a alguien que no tiene una medida de coerción de, de, de impedimento de salida del país, porque es que el impedimento es una medida de coerción, antes del código, en el, antes del 2004 cuando lo aplicamos, el impedimento Procedimiento lo ponían administrativamente entre el Ministerio Público o la Policía con migración, pero después del código se convierte en una medida de coerción y tiene que ser a través de un juez. Que Eso fue lo que pasó con el caso de, del mismo Jan Alain, que se entendía que el Ministerio Público, el PECA, apresuró aunque posiblemente ya estaba en carpeta, apresuró eh, la, el caso Medusa, el caso Medusa, cuando sale la información de que primero está la alerta sin haber un caso previo ante él, y esto de alguna forma eh, armó un debate a nivel eh, yo, nacional en defensa hubiese, y en contra del mismo. Yo hubiese dejado que saliera del país y si se quedaba, por ejemplo, eso era señal de una verdadera eh, eh, eh, intención de fuga y hasta un cierto nivel de culpabilidad. Eh, allá en el extremo, ¿no? Y, pudi y pudiera solicitarlo en extradición la, la República Dominicana tiene un, un, un acuerdo de tradición bilateral con Estados Unidos que pero, se cumple permanentemente. Pero era Francia. Yo creo que Francia a sus ciudadanos no lo permite que lo no, pero, extraditen. Ah, bueno, pero, qué es ciudadano sí, francés. Eh, los franceses, okay. el Estado francés no permite que si usted. Es pero, independi ciudadano, pero independientemente. No, va no, no a poder el Estado eso, dominicano tomar Yo pienso que la libertad debe imponerse aquí. Primero por eso que digo, no hay donde tener allá en la. Eso es la realidad. En segundo lugar está, está el tema de que eh, muy bien hay otras medidas que pudieran evitar que esta persona esté en prisión. Por ejemplo, el grillete. Hay una compañía que lo está que lo está sustentando. Hay algunos de los eh, que están en, en, en de los, de los casos ahora que se están llevando que tienen el grillete. Sí. Hay algunos de los imputados. Eh, el tema del eh, tú hablas del grillete, Amado. Sí, sí el de no la por supuesto no presión domiciliaria, domiciliaria no permitirle salir del salir del país que cae de claro, la mano impedimento de salida impedimento de salida ahora la parte que podríamos nosotros evaluar acá es ¿Qué tanto poder tiene Yan dentro de ese Ministerio Público, dentro de la misma Fiscalía, Amado? No, no, no, pero claro, claro que debe tenerlo, porque incluso la propia fiscal del distrito, que ha mantenido unas posiciones. a los intereses de Aguerrida, respondía a, a, ese, a, ese, a, a ese equipo en, en la Procuraduría General de la República. Yo no digo, para que, para que aclaremos esto, que eh, Rosalba Ramos esté actuando bien o mal, eso no es, no es lo que estoy mencionando, pero sí sé que llegó ahí de la mano y hay un nivel de agradecimiento en ese tipo de cosas que uno regularmente tiene. Y es tiene. una defensora de, de la gestión de Yanalain, porque debemos de recordar claro eh, que sí. su comportamiento pero, cuando, y la defensa que asumió cuando el tema de Yanalain y Miriam. Pero hay una cosa, sí, eso, ella no debió meterse en eso, es un tema político que el ministerio, porque a veces a los ministerios públicos se le olvida que tienen que abandonar, quitarse el traje político, engancharlo en la, detrás de la puerta de su casa y volver a ponérselo cuando salgan de ahí, cosa que muy poco han podido hacer. Eh, ¿Qué pasa? Que en definitiva, eh, el hecho de que él tenga esa influencia, yo no creo que vaya a... A impactar a... el caso. No, no, no, no porque siempre, siempre puede haber la posibilidad de que se filtre la información de que hay una relación. Él no, él no va a poder ir de manera directa a buscar datos, a buscar información. Yo no creo ya que el, que el PETCA tenga la necesidad de seguir indagando acerca del caso, porque ya tienen el caso listo, preparado. Entonces no hay... Lo que quiere decir que hay una serie de elementos que proveen a Jan Alain como un individuo donde no hay peligro de fuga, pero además... La ley dice, solo si se puede evitar la sustracción del individuo con la prisión preventiva es que esta se aplica o debe aplicarse. O sea que la prisión preventiva es lo último. Por eso, con cualquier otra medida de esas que hemos mencionado acá, sí. Jan Alain estaría bien en la calle y también le estaríamos evitando la posibilidad de un deterioro de su salud y que Jan Alain... Eh, eh, fallezca o, o eso le provoque algún Esto tipo podía... de enfermedad o algo así. Fíjate que Jean Alain no es santo de mi devoción. Sí, no, yo entiendo perfectamente. Desde el primer momento que lo nombraron, yo lo primero que dije, ¿quién es? Pues yo ni lo conocía. En el mundo jurídico del derecho penal, donde yo tengo 38 años metido de cabeza, nadie lo conocía. Yo recuerdo que estaba en la loma. Un domingo cuando escuché la información de su sí, y no sabía que quién era. Comencé de a llamar, a averiguar con mis compañeros y amigos. ¿Quién es? ¿Quién es? quién es? Entonces me dijo, no, viene del CIRD. Que yo, ¿qué? ¿Tú sabes ¿qué? que una de las cosas que caracterizó a la, al expresidente Medina era posicionar a personas en puestos importantes que respondieran a, a, a él a un nivel posiblemente de sumisión, que eso fue lo que le pasó con Gonzalo Castillo. <coughs> O sea, decidió ponerlo ahí porque sabía que el nivel de sumisión de este señor no iba a ser el de Abel Martínez, ni de un Brito, ni de ningún otro, ni mucho menos de un Lionel. Entonces, eso es lo que pasó con Jana Alain, lo que pasó con el Gonzalo. Amado, otra de las cosas que nosotros podíamos eh, hablar acá en este caso y la posible medida, la medida que se tome partiendo de que se le otorgue la libertad pura y simple, es que podría arrastrar, o asumir la defensa de los demás implicados, no solo del caso Medusa, tenemos el coral, el antipulpo, de que con estos argumentos, si se quiere, válidos desde la defensa del punto de vista jurídico, eh, asuman esto con mucho más ahínco y a la misma sociedad le baje un poco de presión a ese ministerio público en el sentido de que, Ok, este hombre cuenta con las condiciones, pero también mis, mi, mis, mis imputados, las la, la barras defensoras de los demás implicados en los diferentes ah. casos de corrupción. Entonces... La decisión que se toma en el día de hoy eh, tiene muchas implicaciones, tanto sí. como decíamos por la figura que representa y por los demás implicados en los diferentes casos de corrupción que se está llevando en la República Dominicana. Aunque los casos penales no son exactamente iguales, o sea, no hay un caso penal que se parezca exactamente igual al otro. Por ejemplo, yo siempre pongo en, en mis aulas, yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Si saliendo de tabla universitaria, un estudiante nuestro aquí allá afuera saliendo ahí se pelea con otro y lo mata y cuando bajan allá abajo el grupo pasa lo mismo entre dos estudiantes más. Esos dos casos, aunque hayan ocurrido entre estudiantes el mismo día, en un momento más o menos igual, no son iguales y al final obtendrán una condena diferente. ¿Por qué? Porque los hechos cambian mínima o mucho, mínimamente o mucho pueden cambiar los hechos. Tú ves las circunstancias uh -huh, uh -huh. y eso es lo que el juez valora lo que hace un juez, ¿qué es lo que hace un juez? un juez hace una tarea que se llama subsunción, ¿qué significa subsunción? es como tú meter los hechos que ocurren en, en el, en los hechos que ocurren, ¿verdad? lo que pasó meterlo en la ley para que encajen para que, es como si hiciéramos un rompecabezas pero tiene, esto que planteaba tiene eh, de alguna forma o sea, te lo hago modo de pregunta algún impacto en los demás casos con el tema de la prisión preventiva sí, sí, aún sí. me explicas eso sí pero podría tener algún tipo sí, de incidencia. Sí, sí, de hecho, en el derecho hay algo que se llama jurisprudencia, que no es más que el precedente establecido sobre el análisis e interpretación de la ley anteriormente. Lo que quiere decir que lo que dijo la Suprema Corte Exacto. de Justicia hace 10 años acerca de la... La excusa legal de la provocación, vamos a poner un ejemplo, puede ser utilizada en este juicio para que ese juez interprete de la misma manera, si es que los casos tienen alguna similitud. Pero que se parezcan exactamente como este micrófono aquel. Mañana tú y yo nos vamos a saber cuál era el micrófono que tú tenías o cuál era el que yo tenía en el día de exactamente, hoy, Exactamente, porque son idénticos. Entendemos que estos casos tienen similitud eh, de sí, alguna sí, forma, sí, sí, claro. lógicamente no exactamente, sí, sí, claro, pero la tienen. Sí, claro. Por la, la, los personajes en, en sí que, que, que, que forman parte de los casos, claro está. Pero que la participación de cada quien es diferente. Totalmente, sí. Mira, yo conocí mira, yo conocí un, un, un caso, hay un caso, yo no voy a mencionar nombre y no voy a decir, hay un caso que me llegó a mi oficina que yo no quise meterme en eso por lo que implicaba y porque el personaje que a quien debía de defender... Eh, probablemente no me iba a pagar los que, lo que yo entendía debía de ser el pago por irme a la capital a litigar en el caso Pulpo, por ejemplo. Esa persona, oye, ¿qué le pasó? Esa persona tiene un amigo que hoy día está relacionado con el caso Pulpo y le pidió un favor. Yo tengo que comprar un inmueble, pero tú sabes, yo estoy trabajando en el Estado, eso me puede crear algún problema. Yo quiero que... Que tú me hagas el favor de, de que lo hagamos como si fuera tú que lo estuvieras comprando. No hay ningún problema. Ah, no, está bien. Y esa persona le hizo el favor a su amigo. Después, al cabo de unos meses, fueron para que ella eh, firmara, ella era una persona, una señora, una señora muy mayor, por cierto, para que ella firmara un documento de venta de ella a otra persona. Pues ya está involucrada en el pulpo. Imagínese. Usted. Entonces, cuando tú analizas ese, ese modo de participar, tú te das cuenta que es una persona que no puede merecer el mismo trato que Jean Alain, que, que, que en este Cano, caso, Amado... que lo que hicieron, todo ah, lo que dicen que hicieron. Los cabecillas. Lo que, exacto. Lo que quiere decir que el derecho, por eso es que el derecho hay que verlo en su justa dimensión, porque en definitiva no todo el mundo participa de la misma manera y hay diferentes formas. Hay claro. cinco formas de participar en el delito penal. Desde la de autor mediato, autor principal o autor eh, eh, inmediato, como también se le llama, cómplice, instigador, coautor, son cinco maneras y la gente, y la gente eh, eh, puede participar en cualquiera de ellas y no va a tener el mismo trato, no debe tener el mismo trato que tienen los que principalmente participaron en el hecho. O sea... El derecho penal, la gente debiera a veces como de replegarse un poco porque aquí hay mucha gente opinando, muchísimo disparate sí, Jesús sí, y... santísimo, increíble. Señores, aquí está Francis Rodríguez con nosotros ya. Por fin. Quítate llegué. la mascarilla. Por fin Llegaste bien, llegaste vivo. Llegué. Por fin llegué. <ríe> Buen día, Francis. Llegué. Fernandito tenía una frase muy famosa. Llegué, llegué. Y comenzaba a cantar. Así porque es. llegaba tarde sí. <ríe> A las 10 de la noche una fiesta con Fernandito, prepárate para la una. La y amanecer bailando. Por eso la. se usa toda Todavía. Todavía. Con Fernandito. Sí. Con todos los Con todo. artistas. Hay ah, eh, ellos que hay que esperar. Sí, sí. Gracias, amado Carolina. Adiós, las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Agradecemos el favor que nos permiten entrar a sus hogares. Francis, hablamos de que las jueces decidirán esta tarde sobre la prisión de Yanalain Rodríguez. ¿Qué tú opinas de si lo mantenemos en prisión o lo soltamos? Bueno, está buena. Pregunta esta esta este. es una preguntita. Sí. ¿Qué tú opinas si lo mantenemos no, o lo soltamos? Sí, pues ya. yo la creo que decir, la gente va a decir que lo mantenga. Eso es lo que yo creo que debemos preguntar. Tú sabes que eso, o sea, ahí te estoy yo poniendo como Henry Molina. Sí, <risa> casi con los mismos. Igualito porque... en los mismos rangos. Es así. Adelante. Mira, a mí me preocupa mucho el hecho de que se pueda tener argumentos para no variar la medida, por lo que he visto en la forma que el Ministerio Público ha presentado la, los supuestos, y sobre todo con una característica de nuevas pruebas que son parte de, de, de, del mismo proceso que se le sigue a en Alain, porque tiene que ver con, con cuestiones de un robo y una persona que declara en su contra que era empleada de él, todo eso uno tiene que mirarlo, la pertinencia o la o la, o la, o el valor que tiene una declaración de una persona que en principio fue juzgada o no, fue perseguida por un delito interno en la Procuraduría, que es la, la la testigo estrella que ellos tienen, que es la persona que... Desapareció los 700 eh, televisores, ¿lo recuerdan? Sí, sí. Entonces, tú le agregas eso al procedimiento de la excepcionalidad de la prisión a, por el caso de malversar o por subvaluar, sobrevaluar la obra de la victoria. Todo eso tú lo tienes que sopesar y, y procurar... Irte al derecho, como tú lo has planteado. Y ciertamente que para el tema de la Procuraduría, creo que la, la Procuraduría procura que se mantenga en prisión. Sí, y, y eso es lo que ha de definir y que el juez, y otra cosa, habría que ver qué temple tengan estos jueces y qué impresión de garantías tengan hacia la población pero no por, tampoco para buscar de la valla o de nosotros el reconocimiento, sino porque ellas apliquen el derecho yo conozco a Carmen mancebo hace mucho tiempo y sé que es una mujer de mucha resiedumbre okay. que no ha sido una jueveta que andan eh, dando complacencia en no, los no, ministerios públicos no, no, no, o intereses no, no, de personas, no, no, Carmen, persona. Cálmelo, buena persona excelente entonces amiga, entonces yo creo que, que lo que debemos de es aspirar a que haya prácticamente el buen derecho, porque definitivamente Jean Alain tiene implicaciones importantes que no dejan de tener la, la observación nuestra de, de, en el sentido de que él debe juzgarse. Ahora, de ahí a que se mantenga en prisión y las cosas, yo quiero ver el derecho y, la, y, la, y el planteamiento de derecho que tienen los jueces para, para sostenerla o para liberarlo, pues porque de ahí bien. es que parte el, el, lo que nosotros en igualdad como pueblo debemos de tener, porque a mí me yo temo mucho sí, a que a mí se me haga a pues que a mí también. se me haga un expediente y que se pueda enganchar hasta con prisión. Pues está manifestando una un temor que tiene gran parte de la población con el tema de la seguridad jurídica sí. Sobre todo de, después de ese caso de, de, los, pueblos. de, de los 12 años Sobre el, de, todo el, el, el señor, muchacho que Correcto. El señor que, Correcto. que no se sabe dónde está Correcto. Pero, ¿sí, Tú has escuchado los argumentos de la defensa con el tema de Jan Alain? Sí eh, O sea que en eso es que ellos se están basando Que ahí es que se están basando esa parte Entonces definitivamente Entonces Hay otras medidas que se pueden cambiar Por ejemplo el grillete, la prisión domiciliaria Todas esas cosas se pueden cambiar eh, el grillete puede ser Y, y la presentación Periódico, Periódica Impedimento de salida Y una buena garantía es una combinación de ese de ese artículo de la de que él tiene puede pagar una buena yo creo que él no puede venir con que nada más tiene plátano porque él lo que dejó fue plátano en la, en la caja fuerte, la caja fuerte que fue es una este burla nombre. para mí eso fue una jugada una jugada eh, descabellada de descabellada y, y descabellada ese, hasta, hasta burlesca esa es una de sus, una de las situaciones que han creado un mayor odio hacia oh. él y eso fue lo que lo mantuvo y eso fue lo que lo hizo prisionero de la, de la población exacto. Es un comportamiento que hay que evaluarlo a nivel psicológico. Claro. No, no, es perversidad. Es, es una persona que no anima eh, a tener eh, racionalmente un pensamiento de enfrentar una situación que se le imputa. Porque si tú de verdad no tienes nada que ver, me imagino que, que la frente estaría mucho más alta. Pero en esas condiciones, saber que tú iba a ser investigado que estaba siendo investigado, que estaba siendo perseguido, provocar la salida, porque lo hizo adrede para motivar a ver si realmente tenían orden para, para, para arrestarlo. Pero ya él sabía, cuando él decidió salir del país, ya él sabía que la investigación estaba en pie, que lo iban a allanar en cualquier momento, y lo demostró cuando llegó el Ministerio Público a hacer de forma sorpresiva a ese lugar. Y lo, los tentáculos, lo que yo les he llamado Francis de Jan Alain, están en el Ministerio Público, sí, aún todavía. no tengo el poder porque no, ya no hay procurador, pero están en trabajó para eso yo ¿no? sé que han trabajado sigilosamente para no, de, no ser identificados como tales, pero de hecho el danilato en la sí, República sí. los danilistas que se acercaron más al poder actuaron de esa manera, es decir de forma sigilosa Sabiendo que ellos estaban haciendo algo y que era reñido con, lo, con, con el con buen comportamiento, ellos lo saben, todos lo saben. Sí, sí. Bien, señores.